Hola Antonio, venimos ganando los mundiales de todo en este caso. No, eh, ya me estoy un poquito cansado a mí el, los mundiales de comida. Sí, pero no sé por qué se, ve, se vino sí. tan popular. ¿Vos sabés que antes, a ver, Atlas se conoce ya hace mucho acá. tiempo, es un índice, pero pasa que empezó a cobrar protagonismo acá mm. porque están los platos argentinos número uno. Sí, pues, recordemos, alfajores salieron, claro, asado salió, ¿no? Asado también los... salió, bueno, el choripán también estuvo sí, dentro el, del el el ranking. El también, tenés razón. Toda la comida... Pero a ver. Y acá, qué hicimos? acá hicimos el 1-2. Acá hicimos campeonato y subcampeonato. Sí. Está. Yo, la napolitana, ¿sabes cómo, no? La napolitana. Ah, y a esta hora, sí. perdón, ¿qué hora es? Son las 8 sí, y de, media. No Te como una elevado. napolitana ahora. Sí. O una melanesa cortada en pedacitos chiquitos para picar. Yo le pondría cualquier cosa. Cheddar. Mostaza también, sí, sí. con huevo frito arriba. No, es no, medio... es un poco pesado para esta hora. pero. Eso es pesado. Bueno, pero fíjate, salimos campeones. Acá, fíjate, el 4.5. Sí, igual está todo muy parejo. Está, está ahí muy... El tonkatsu de Japón, frito no también. Es de cerdo. Es de cerdo, se frita. Es un poco pesado para hoy, para Jap... esta hora. En Japón hay mucho frito. Sí. Y después, fíjate, el Viena schnitzel que es eh, el escalope vienes, y esto se frita esto, en mantequilla. Pues, este es el ranking de todo lo que es rebozado. Todo lo rebozado. Claro. Es como una, le decían como una especie de chuleta sería la, tra, la sí. traducción, pero, pero en realidad es, como, es rebozado. Una chuleta rebozada nosotros le decimos milanesa. Acá Bueno, milanesa es la comida preferida de Messi. Eso te, es muy rica. La comida rica. preferida de Messi. Y después tenés mucha presencia también de Japón. La mayoría de los mm. platos son fritos. Pero acá lo que sorprende es que cada vez vamos tomando mayor relevancia. Uh -huh. Y esto lo ve todo el mundo, Antonio, porque, la... a ver, yo el tonkatsu la verdad que no lo conocía. No. Entonces lo que te permiten estos rankings es visibilizar, o por uh -huh. lo menos visibilizar al país, al menos a través de la comida, porque no lo podemos hacer en otro tipo de materia, ni en política, sí, ni en economía. ¿El de Ucrania? El... Estoy sí, para eh... unos nuggets yo también, ¿eh? Sí, sí. ¿Los nuggets te gustan? Los nuggets a me encantan. Pero te gustan, para hay esto es clave. El pollo tiene que ser pollo, la pechuga cortada o el ultra procesado que... ¿Sabe? ¿Quién sabe lo no que hay Para mí hay diferencia oh. en el sabor. El que está, porque hay algo, algunos que están mezclados con otra cosa, no se sabe con qué. Pero este, el chicken kib, no está mezclado. Este además viene con, puede venir relleno. Sí. Yo la milanesa los, los regional, chicken no. los chicken fingers son más cómodas para comer que los ¿no? son, son así como palitos del de pollo están buenos y que vienen con rellenos de jamón es y qué? todo todo recontra poco saludable pero igual es rico porque además es fritura mm. acá meten chicken para mí siempre tiene que ir carne lo que es el sí sí esos son carnes rebozadas son carnes sí. rebozadas pero para mí el pollo rebozado no tiene nada no es nada comparado con algo de ternera o de cerdo mm. y de hecho el cerdo y la ternera me quedo con la ternera es rica la milanesa es rica muy rica pero hasta hora, Antonio Sí, también es rica. También es rica. Cuidate, como la mejor.